porque no podemos permitir que las mentiras quiebren la convivencia y la diversidad contra el racismo, la xenofobia y la LGTBIofobia.